Hundreds of thousands of youth climate activists took to the streets Friday for the annual global climate strike. Protests took place across the globe, demanding radical action from world leaders to fight the climate catastrophe. This is Maria Reyes, a climate justice activist in Mexico. La crisis climática no es un asunto de 10 o 20 años, la crisis climática ya llegó. México es uno de los países más impactados en Latinoamérica. Tenemos escasez, tenemos sequías, tenemos inundaciones, tenemos golpes de calor, nos morimos de sed, nos morimos de calor y el gobierno sigue financiando la industria de combustibles fósiles.